Pasa su primas a llorar cuando te acuerdes, paloma pena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Pasa su primas a llora cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Pasa su a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena.